los que trabajamos en higiene y seguridad manejamos una regla fundamental que es nuestra regla de oro es orden y limpieza y cómo podemos aplicar orden y limpieza en nuestros lugares de trabajo, de vivir simplemente y acá en la facultad podemos tirar la basura donde corresponden en la facultad tenemos identificados los distintos cestos para que de paso aprendamos a reciclar y en cuanto al orden les pedimos, por favor, que mantengan el orden dentro de sus aulas con una regla muy simple. Cuando ingresamos a los salones, mantengamos las vías de circulación libres. Si yo tengo mi banco derecho y en línea con los demás, voy a estar permitiendo que exista un camino de circulación para que en el caso de que lo lleguemos a necesitar, lo podamos utilizar. Cuando salgas después de tu clase, déjalo ordenado igual.